Hola, como comentábamos en el último vídeo, este vídeo lo vamos a dedicar al eh, proceso de análisis. ¿Mm? Vamos a, a ver cómo podemos analizar, saber la función que realiza un circuito. ¿vale? Nos, nos dan un circuito, un, el diagrama de un circuito, y nosotros lo que queremos saber es qué funcionalidad está implementada allí. Esto es lo que se conoce con el nombre de análisis de circuitos, eh, en este caso, combinacionales. Okay. Vamos a tener dos formas. Una que es más directa, pero bastante más complicada o laboriosa, por decirlo de alguna forma, y que es bastante sencillo equivocarse por lo tedioso de la misma, que sería, partiendo del circuito, simplemente ir evaluando ese circuito, poniendo distintas entradas, poniendo todas las entradas posibles y ver cuál sería la salida. La segunda opción será un poco más larga, pero más eh, exenta de errores. Será más difícil equivocarnos y al, la postre es la más rápida. ¿Vale? Así que vamos a hacer directamente un ejemplo de cada uno. Un ejemplo del primer tipo de proceso y otro ejemplo del segundo tipo. ¿Vale? Los dos con el mismo circuito Fijaros que... en en este, el primer ejemplo que os comentaba que queríamos hacer nos va a suponer poder pasar o saltar del diagrama de circuitos directamente a la tabla de verdad. Nos va a ayudar a hacer este paso directo. Nosotros tenemos el circuito, pondremos las todas las posibles combinaciones de entrada en el circuito y veremos cuál es la salida del circuito para esa entrada. De esa forma iremos construyendo la tabla de verdad fila a fila. Imaginaros que tenemos este circuito, ¿vale? Pues, lo dicho, tenemos que ir cogiendo fila a fila, en particular el primer caso sería la primera fila de la, tabla de, la verdad, de la tabla de verdad, en el que tenemos 0, 0, 0. Entonces suponemos que la A vale 0, B vale 0 y C vale 0. Y ahora tenemos que ir viendo la salida para este caso. Si la A vale 0 y la B vale 0, 0 por 0 es 0. Si la C es 0, la negación de C es 1. Si tenemos que eh, A vale 0 y B vale 0, una NOR, esto es una puerta NOR, eh, su salida será 1. Okay. La puerta NOR, acordaros, vale 1 cuando las dos entradas son 0. Nos quedaría que la puerta an, en esta puerta AN tendríamos las entradas 1, 1, 1 por 1 es 1. A la entrada de esta puerta OR nos llegaría un 0 y un 1. Por tanto, la salida de la función, para este caso, sería un 1. Ahora tendríamos que hacer lo mismo para una C. Ahora en este caso, la para, perdón, tendríamos que hacer lo mismo para la siguiente entrada, que es 001, Donde la C en lugar de valer 0 vale 1, por tanto aquí tenemos que poner un 1. Ahora esto cambia, la negación de C ya no es 1, es 0. Aquí ya no tenemos un 1, tenemos un 0. 0 por 1 es 0. Entonces aquí lo que llega es un 0, 0. O 0, 0 más 0 es 0, por tanto aquí tendríamos 0. Y así tendríamos que ir haciéndolo para todos y cada uno de los casos. Como veis, es bastante engorroso, es bastante lento y es muy fácil equivocarse en alguno de estos pasos. No voy a hacer el resto de casos, ¿vale? Ya veis que sería ir simplemente evaluando distintas condiciones. Así que. Casi que este método sería totalmente descartable a la hora de intentar pasar desde, una, desde un circuito a su tabla de verdad, dado lo engorroso de, de la metodología, del, del método a seguir. Veamos el segundo. El segundo, como decíamos, nos va a ayudar a pasar del diagrama de circuitos a la expresión algebraica. Tendremos que sacar la expresión algebraica de ese circuito una vez que tengamos la expresión algebraica vamos a tener dos opciones. Pasar al mapa de Carnot para después del mapa de Carnot pasar fácilmente a la tabla de verdad o ir evaluando este, eh, esta expresión para ir completando las entradas de la tabla de verdad. Este paso, de, de nuevo, sería un tanto engorroso y también quizás descartable. ¿Cómo lo haríamos con el segundo método? En el segundo método lo que tendríamos que hacer es ir, o, en primer paso, ver cuál es la expresión de salida de, nuestra, de nuestro circuito y para eso podemos ir construyéndola paso a paso eh, trasladando las variables a través de cada una de las puertas. Por ejemplo, en esta puerta de entrada nos llega una A y una B. Por tanto, aquí a la salida nos quedará A por B. A esta puerta de entrada nos llega una C, por tanto, a la salida nos llega C negado. En la siguiente puerta, nos llega por aquí nos llega una B. Y por aquí nos llega una A. Por tanto, a la salida tenemos A. Nor B. Or negada. Esta eh, salida llega a esta puerta A. Por tanto, aquí tendríamos C negado por A o B, todo ello negado. Y esto es, vendría operado con AB a través de una puerta OR, con lo que nos quedaría que F es igual a AB más, no C, por A más B, todo ello negado. Una vez que tenemos la expresión algebraica, podríamos construir directamente la tabla de verdad. ¿Cómo? Evaluando la función, evaluando, evaluando esta expresión gráfica, sustituyendo de nuevo para cada caso, para cada fila, para cada posible entrada, sustituyendo esos valores en la expresión algebraica y evaluarlas. Por ejemplo, en el primer caso, la a vale 0, la b vale 0, esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0, volveríamos a evaluarlo, 0 nor 0 es 1, 1 por 0 negado, que es 1, sería 1, más 0 por 0, que es 0, es 0, pues 0 más 1 sería 1, entonces de nuevo tendríamos que la primera caso de entrada es 1. Coincide, es coherente con, con, con el caso anterior, ¿vale? Obviamente, pero mi recomendación es intentar generar la tabla de, eh, el mapa de Carnot primero. Es más sencillo pasar de la, expresión gráfica, de la expresión algebraica al mapa de Carnot para después pasar a la tabla de verdad. Y para pasar al mapa de Carnot, lo que podemos hacer es transformar esta expresión únicamente en términos suma o término producto, es decir, en suma de productos o en, suma, o en producto de sumas. Habrá que aplicar algunas transformaciones algebraicas, pero en este caso sería muy directo. Por ejemplo, si aquí aplicamos de Morgan, esto nos quedaría como A negado por B negado, que lo multiplicaríamos por C más AB. Y en este caso ya lo tendríamos, esta sería ya la expresión uh, directamente uh, transformada en suma de productos. Y ahora podemos transformar cada uno de los dos términos producto en un grupo de unos. ¿En qué grupos de unos? Pues este primero, el de AB, será el grupo de unos en, las, en los casos en los que la A vale 1, porque está sin negar, y la B vale 1, porque está sin negar. ¿Qué casillas son esas? Pues mirar, la A vale 1 en toda esta fila, la B vale 1 en estas dos columnas. Pues lo que tengo que hacer es coger la intersección de ambos casos, que son esta casilla y esta casilla, y aquí tengo que poner dos unos. Bastante sencillo. Lo mismo aquí. Aquí lo único es que tengo los casos en los que A vale 0, B vale 0, y c vale 0 porque las tres variables están negadas. Así que, ¿cómo me, eh, qué, ¿qué casillas son las que interseccionan estos tres casos? Pues fijaros, la A vale 0 aquí, la B vale 0 aquí y la C vale 0 aquí y aquí. ¿Dónde interseccionan estas tres condiciones, estos tres casos? En esta casilla de aquí. Por tanto, esta casilla también valdría 1. ¿El resto de casillas, qué valdrían? Valdrían 0. Y ahora ya sería muy fácil, a partir del mapa de Carnot, pasar a la tabla de verdad, tal y como vimos. recordar que, gracias a que las variables están ordenadas de esta forma, y coincide tanto en el mapa de Carnot como en la tabla de verdad, esto es la posición 0, 1, hacemos un salto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, o, o sea que tenemos que ir trasladando el 1 aquí, este 0 aquí, este 0 de aquí, aquí, este 0 de aquí, aquí. Y ahora el caso 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Y ya estaría, ya tendríamos lo que sería la tabla de verdad, ya sabríamos la función que implementa este circuito de una forma mucho más sencilla, y mucho más rápida que ir evaluando caso por caso todas las posibles entradas, porque aquí es una función de tres variables y son ocho casos, pero imaginaré en funciones de cuatro, cinco, seis variables. Así que de esta forma, o una vez que hemos visto todo esto, ya somos capaces tanto de llegar desde la tabla de verdad al diagrama del circuito, como del diagrama de circuito a la tabla de verdad. Somos capaces de seguir todos los distintos caminos y eh, opciones que veis en este gráfico. ¿vale? Muy bien, así que muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo.